Contacto con nuestro móvil Fabián Rubino. Te escuchamos, Fabián. Bueno, llegó la hora de la comida y aquí uh. estamos con nuestros amigos. ¿Ustedes vieron Madagascar? ¿Qué comen? A ver, si vieron si vieron Madagascar, sí, los van las a reconocer. Empresas, claro. Exactamente. Esta gente, vamos a llamarlos de esta manera. Este, viven en la isla de Madagascar exclusivamente en el África y claro están o sea que Cristian me decía los cuarentones los cincuentones seguramente veníamos al zoológico vamos al zoológico buscando buscando qué eh, el rey león Tarzán, claro qué viejo que estamos sin embargo los chicos los más chicos por las películas Ahora vienen a buscar otra clase de, de bichos, de animales eh, La suricata, los monitos que no me acuerdo cómo se llaman Pero ya los vamos a recordar El hipopótamo, Gloria claro, eh, Cambió todo, ahí. ya no es lo mismo Los nuevos animales de moda serían Exactamente Yo estoy con Cristian quien me está acompañando eh, Y nos está explicando sí. Fíjate cómo mastican Es impresionante eh, Cristian, me vas a explicar ¿Qué hacen estos bichos, digamos? Este, ¿Saltan? ¿Son amigables? ¿No son amigables? Bueno, estos son los lemures de cola anillada. Esta es la isla de lemures de acá del bioparque Temayquén. Y sí, son animales muy, muy juventones. Todo el tiempo están saltando, desplazándose. Esto es una familia. Acá tenemos a mamá, a papá, con sus crías. Son ocho animales. Y ellos tienen acá, fíjense, sogas, redes, diferentes cosas para trepar ¿Y pueden hacer algo? Alguna, es? ¿Alguna monería? Y bueno, ellos acaban de desayunar ahora y están ahí con Martín A esta hora los estamos revisando viendo... ¿Crees que se va a saltar? Y eh, vamos a ver ahí si... ¿Está si... buscando el alimento? Está buscando el alimento, lo que más le gusta es la banana ¿sí? Son prosimios, son familiares de los monos Así que la banana o la uva son sus dos frutas favoritas ¡Qué cosa! Mira la soledad, tenés toda la familia unida, mirá el trencito que tenés ahí, en esos tres... ¿En qué película? película de Madagascar? Ah, Madagascar. Tienen buena onda, son amigables. Madagascar. Claro. Son animales que todo el tiempo están sociabilizando, son animales de grupo, son animales sociales. De hecho, estos que están viendo acá son las últimas crías que nacieron, que ya tienen un año y medio, ya están hechos unos adolescentes. Y es muy muy cómico verlos, la gente, el público cuando viene acá a Temayquén, todo el tiempo los ve moverse, correr, saltar. Son animales que, que no paran, en todo el día no paran. Me gusta cómo mascan, viste, con la boca abierta. No tienen mucha educación en eso, ¿no? Están siempre. Acá también lo que hacemos es estimularlos a que ellos desarrollen sus comportamientos naturales. Entonces, si viene ahora a la mañana, los estamos mirando así de cerquita. También les vamos a colgar pedazos ¿Qué? de comida ¿Javián? o fruta escondidos ¿Sí? entre los árboles para que ellos puedan buscar el alimento. Originarios de dónde? Ellos son de la isla de Madagascar. Son endogámicos sí. de ahí. Quiere decir que solo viven en esa isla en el mundo. Que es una isla que está en África. Sí, sí al sur de. África, ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. Son divinos. Sí, son muy lindos. Los lemures, yo, de los dos animales de, de Temayquén, lemures y los suricatas, son muy, muy divertidos. Lemures y suricatas son de los animales más activos que tenemos también. Eh, tenemos otras especies de lemures. Acá junto con los lemures anillados viven los lemures colorados y los lemures blanco y negro. Ahora, ustedes fíjense, yo estoy sorprendido. Mirá cómo comen, mirá, mirá. venite para acá, mira, Porque los señores se paran en sus patas... Mira, mira, abre las manos. Mirá lo que es esto. La madre, impresionante. Y qué le estás dando ahí, banana. Mira, lo que es. Y forman fila, uno para cada uno. Mira. Sí. Mirá lo que es eso. Que si no se empujan, nada. ¿eh? Orden, orden. Como cómo abre las manos, viste. Cuando... Sí. El otro... Sí, dame un poquito a mí. Bueno, todas esas características que me ven son típicas de, de, de, de esta especie, ¿no? Maravitos, ahora antes, son traviesos e inquietos. Antes, eh, ahora se puede, se puede, porque yo me acuerdo, ¿en Temaikén no podías acercarte? Estaban como una, bueno, están como una isla. ¿Se, ¿Se puede pasar la gente a estar con los lemures? Exactamente. Están en una isla. No, la gente no puede pasar porque ah, son animales silvestres okay. y ellos necesitan su espacio y eso hay que respetarlo. Pero hay diferentes miradores para acercarse y poder ver de, de una vista muy... como unos muelles que te sí. acercan hasta la isla y los puedes ver de una manera impresionante. Mirá lo que sí. es esto, ahora le vamos es a mostrar. Mirá cómo se han colocado todos... Mirá, mirá, sobre, mirá, mirá cómo están colocados todos en fila india Claro, esa es la habitación nocturna, ellos ahí abajo tienen un aire acondicionado. Entonces ahora en el invierno buscan el calor del aire acondicionado por ahí abajo de ese techo. Está toda la familia ahí y por ahí me estaban preguntando qué comen. Claro. Ellos comen hojas y además de comer hojas que tienen en los árboles y nosotros les damos, también comen frutas. Hoy, por ejemplo, les toca comer eh, algo de batata, algo de banana, algo de uva, manzana y mucha cantidad de hojas también. No puedes dejar de mirarlo. No, son lindísimos. Son, no sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los otros, los otros lemures, los colorados? ¿Dónde están...? ¿Están en otro los sector o colorados conviven están con en, ellos? La isla... en realidad están en la isla que está al lado, no se pueden ah. juntar porque hay agua en el medio y eso es porque eh, son dos especies que podrían llegar a pelearse. Pero cuando uno viene acá al lago central de, del bioparque, puede ver los lemures blanco y negro en una de las islas, esta que es la isla central, ver a esta familia de anillados que son los más revoltosos y en la otra punta los lemures colorados. Los lemures blanco y negro y colorados, por ejemplo, se ven mucho mejor al atardecer Porque estos animales son de hábitos nocturnos o de, de mayor actividad al amanecer y al atardecer Ahí. Entonces cuando visiten el bioparque, sugerencia venir a eso de las 5 de la tarde a ver los lemures Que los van a ver en pleno pico de, de actividad Está buenísimo, muchas gracias, volvemos en algunos minutos, está buenísimo